Desde la Edad Media, surgieron leyendas sobre un cazador espectral en tierras germanas. Unos decían que se trataba de un demonio que persigue a los pecadores junto a una jauría de sabuesos. Otros indicaban que se trataba de un cazador acompañado por sus perros, condenado a rastrear eternamente una presa inalcanzable para expiar sus pecados. En ambos casos, los humanos eran sus víctimas. No obstante, existe una tercera versión, donde un ser ancestral, solitario, persigue a presas sobrenaturales y que, en principio, no mata humanos.